después de una pequeña ausencia y después de no haber salido en un rato con esta niña como ven 398 kilómetros está nuevecita y lo poco que la he podido manejar ha sido bastante buena la experiencia no me puedo quejar una 250 baja cilindrada yo iba a conseguir una una moto más, más pequeña en cilindrada iba por una thriller, por una este Sí, por una thriller Pero al momento de ir a probarla Pues el vendedor me dijo que por mi tamaño Pues no, la verdad es que no me no me convenía Y en efecto Terminé probando la Crossmax que tenían ahí Pero la Crossmax no me gustaba yo en su momento había visto esta, la Vento GT 250, y la verdad es que me gustó, pero se me hacía una moto muy grande, ya en el momento en que me subí, porque pues esta GT 250 es casi lo mismo que una Crossmax, la probé, me subí la verdad es que con mi 1.90 de estatura pues me di cuenta que era la, el tamaño ideal porque yo tranquilamente llego con las dos plantas de los pies al piso sin ningún problema y en cambio en la triles pues la verdad es que las rodillas me llegaban hasta acá, hasta el, hasta el manubrio. Y pues no era no era opción. La thriller no, definitivamente no era opción. Fue que por eso en aquel momento me animé a conseguirme esta 10 mil pesos más cara pero la verdad es que vale la pena la suspensión es muy buena eh, único que sí puedo decir que es muy básica es el el este el tablero que yo creo que el tablero es tan básico por el hecho de que el hecho de que pues ahí le ahorraron porque por ejemplo la Crossmax el tablero está mucho mejor y aquí pues para poder ahorrar un poco y meter al alforjas, meter más cosas pues se declinaron por un tablero muy, muy, muy básico. Que al fin y al cabo, pues bueno, eso es lo de menos. Bueno, que le hubieran puesto ABS o algo por el estilo, pero pues bueno, por el precio, 45 mil pesos. Pues no, la verdad es que... No se puede esperar mucho. ¿Sí? Yo prácticamente esta moto la quiero para ciudad y no descarto salir de vez en cuando no descarto salir de vez en cuando a carretera pero realmente no es mi no es mi intención la carretera en una thriller en una más pequeña en una de 200 centímetros cúbicos o, en una de 150, pues si sí se puede viajar, lo hemos visto con Pablo y Moss, con, con varias personas, pero, pues es más complicado, y sobre todo para alguien que está probando su nueva moto, esta realmente es mi primer moto, esta es mi primer moto este, propia eh, había siempre experimentado con algunas prestadas y con estas de renta eléctrica pero la primera propia es esta y la verdad es que no me arrepiento es una es una muy buena opción como primer moto para personas altas definitivamente eh, eso es todo la policía siempre en vigilia y aquí lo traemos detrás eso es todo, entonces bueno, he podido manejarla realmente poco les digo, 401 kilómetros en este momento, pues es todavía muy poco, todavía verdaderamente poco, Yo espero poderla manejar un poco más en estos días, hoy la saqué a, a que se diera una vuelta, para que no se empolvara pero vamos a tratar de utilizarla un poco más bien eh, cuestión de velocidades si sí, es cierto, le hace falta una sexta velocidad si sí, hubiera sido bueno que lo hubieran metido pero bueno se desciende, eh, recientemente adquirida, la verdad es que las velocidades están durísimas, con el primer servicio que ya se le dio, mejoró bastante, ahora esperamos a los mil kilómetros para darle el siguiente servicio y ya podremos comentarles si hay mejoría o no por lo pronto, pues bueno esta ha sido una, insisto, una buena adquisición yo esperaba mucho menos de ella y la verdad es que superó mis expectativas como primer moto como primer moto vean esta zona que es de mucho mucho gache es pues como si nada ¿eh? eso sí las llantas que traen que trae de agencia no son nada aconsejables yo se las tuve que cambiar se las cambié por una continent unas Continental, porque pues sí son muy buenas para terracería, pero pues la verdad es que yo no le voy a dar uso a terracería, va a ser uso en ciudad y por ende se me llegaba de repente a patinar un poco. Y con estas nuevas, pues la verdad es que no he tenido ningún problema ningún, Absolutamente ningún problema Ha sido una maravilla estas continentes Yo la verdad hubiera querido Ponerle unas de doble propósito Unas Metzeles Pero bueno, primero la vamos a estar utilizando aquí en la en la ciudad y hay que acostumbrarnos a esta a esta preciosura en ciudad ya después ya veremos pues bien eh, esta es una pequeña reseña de mi experiencia con con la moto, si sí, está alta si sí te ve todo mundo si sí te respetan más eh, y por lo tanto bueno eres más visible el sonido me gusta no es un sonido muy fuerte yo he sido siempre enemigo enemigo total de las motos escandalosas ahora entiendo que bueno también nos tenemos que hacer oír porque pues no nos ven Pero es un sonido bastante bueno, ¿eh? es un sonido bastante bueno, a ver. el escape que trae, se me hace bueno, no, no sería una opción cambiarlo, porque les insisto, vean, es bastante aceptable el sonido y nos podemos hacer notar las luces que trae acá a los lados también nos hacen ver muy bien y las este, exploradoras que pues las siempre las traigo prendidas porque traigo las luces bajas como lo indica el reglamento de tránsito son es una moto que se hace que se hace ver que no eh, no trata de no ser tan invisible. Sí, ahora el chiste es que nosotros acostumbremos a ponernos en lugares visibles. En lo que se dice defender nuestro carril. Tratar de no ponernos siempre en el centro del carril. Sino alineados a las llantas del carro de adelante. Porque ahí es donde nos van a ver. Tanto el de adelante como los de al lado. ¿Sí? Estuve manejándola mucho tiempo con las alforjas. Y la verdad es que pues, es una maravilla porque puedes llevar de todo. Las alforjas están enormes. Y puedes llevar absolutamente de todo. Pero yo lo que decidí es cambiarla por el top case que ven ahí atrás. ¿sí? Y quitarle las alforjas, como se pueden dar cuenta. Ahí porque sí para filtrar es un poco más complicado con las alforjas y te reduce un poco la movilidad aquí en esta en esta ciudad en general yo le pondría un 8 a esta moto este como insisto como una moto de de inicio Vean, caigo perfectamente con mis pies en el piso, pero si sí, mi tirada por estatura son este tipo de motos, que no serían recomendables para personas de menos de unos 70 porque quedarían totalmente en puntitas y es, sería complicada. El peso no es tan grande, es eh, 135 kilogramos, si no me equivoco. Eh, la velocidad máxima, hasta donde yo sé, es de ciento, entre 125 y 130 kilómetros por hora. Pero como realmente tengo yo apenas 400 kilómetros, pues... Pues la máxima velocidad que le he dado... Es 80 kilómetros por hora. No más. Entonces... Con el tiempo vamos a ir subiéndole un poco, pero realmente no es algo que, que yo crea que se necesite mucho. si sí, espero yo en algún momento poder subir y subir de cilindrada a algo similar a esto, como pues, una una moto de las que me encantan, serían las GS de BMW. Esta pues, se parece mucho, es una... Una copia, pero pero pues bueno, una copia bastante decente. Pues señores, esta es la reseña, la pequeña reseña, y el primero de espero yo varios motoblogs que podamos compartir. Nos vemos en el siguiente para la pregunta.